Horóscopo de cáncer para hoy. 21 de marzo de 2018. Estarás en medio de un cambio de filosofía de vida. Si las cosas no funcionan exactamente de la manera que desearías, necesitarás una especie de puerto en la tormenta. La energía astral de este día te empujará a buscar ese puerto entre tus amistades. ¿Quiénes son esas personas con las que siempre puedes contar? Es posible que sean como una segunda familia para ti.